Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con toda la bestia Ya desarmada Mirá cómo estaba en la parte de aceites Se hizo como un bodoque, ¿ves? Esto hay que reemplazar el aceite Un poquito más tempranamente Mirá acá cómo está Mirá qué es esto Esto es un bodoque de aceite De aceite viejo, ahora después lo, lo voy a raspar Lo más que puedo para sacarle todo, ¿sí? Bueno, estuvimos viendo la parte de adelante Estamos bastante bien Tenemos quilombo con la parte de atrás esto es así, frenos de atrás, los discos están matados, las pastillas no tiene más, está al límite. Cuando está al límite se pasa la pastilla y te queda sin freno. Acá tenemos el segundo problema, esto no sé si tuviste un toque en este costado o en la llanta o qué, pero cuestión es que el eje trasero que sería este que va hasta allá, eh, acá hay un buje, ese buje está matado. ¿Cómo nos damos cuenta que está torcido? Mirá cómo dejó el cable pelado acá, lo mató lo estás por cortar ya el cable digamos, esto lo envainamos y zafa el problema es el buje de arriba de ahí que hay que sacar bajar el eje trasero soltar todo esto para cambiar ese buje ¿sí? viene sin el sin el eje trasero o sea que no es caro pero bueno, tenés bastante mano de obra no sé si lo querés que te lo cotice ahora o lo vemos más adelante el tema de los frenos es medio urgente te diría los de adelante están prácticamente bien Prácticamente bien, tenemos más de media pastilla prácticamente, un poco más de media pastilla, tenemos buen disco, el disco está rayado pero tenemos buen grosor de disco, ¿sí?